Sigue tu camino y tu vida Sigue sobre tus pasos el camino Que llegarás lejos y los obstáculos habrás vencido Prosigue tu gran escalada hasta alcanzar la cima Y siente el orgullo de ser tú mismo Mira erguida al frente, no vuelvas atrás la mirada Dale prioridad a tus sueños y a tu vida y da el pistoletazo de salida. Recuerda siempre a quien te respeta y destierra de tu senda la mentira, la traición y la falsedad. Rodéate de quien te hace sonreír feliz y te ama de verdad. Levántate y disfruta de cada nota musical, de cada flor, de cada sueño y alza el vuelo, hacia la libertad. Retoma proyectos abandonados por el camino y crea otros nuevos para llevarlos a la realidad. Compártelos con quienes disfrutan de tu talante, coraje y tenacidad. Cree en ti porque lo vales y lo demás son cosas banales. Rosa María González Álvarez 18 de agosto del 2021